¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Long Freak y bienvenidos a un episodio más de Boku no Hero Academia. En este caso estaremos viendo el episodio número 9 de la segunda temporada. Recuerden chicos que estoy viendo una, una lista de reproducción donde pueden ver todos los episodios, los cuales los links los voy a dejar por algún lado de la pantalla, en alguna de las etiquetas o aquí en la descripción. Por otra parte recuerden que no puedo subir el episodio completo a YouTube debido a problemas de, de copyrights, Así que lo estaré subiendo en una segunda plataforma cuyos links están aquí también en la descripción donde pueden ver el episodio completo. Así que bueno chicos, principalmente muchísimas gracias por su apoyo. Ya estamos eh, poniéndonos al corriente con, con la serie. En este momento creo que están en el episodio 11, yo voy en el episodio 9. Así que poco a poco nos estamos poniendo al corriente. Algunos de los comentarios me han dicho que en el episodio 9, 10 y 11 es donde realmente la acción se pone muy muy intensa. Así que estoy bastante emocionado por ello. Hasta ahora hemos visto que los combates uno a uno han empezado a, a, a dejar sus primeros ganadores. Y algunos de los combates han sido muy interesantes, otros han sido un poco digamos fuera de lo común. Hasta ahora los personajes que han salido entre estos combates han sido muy interesantes. Pero actualmente el siguiente combate es donde realmente empieza mucho de la acción. Es donde el primer combate de la segunda fase es de Katchan versus Uraraka. Es uno de los combates que he querido ver desde hace un buen rato. Desde que lo anunciaron al inicio del torneo. Y bueno, tengo muchas, muchas dudas respecto a la forma en la que esto va a terminar. Quisiera que Uraraka ganara. Quisiera que Uraraka Saliera victoriosa, pero creo que en este tipo de combates eso no va a pasar. Y no sé, no sé, tenemos que ver el episodio. Así que chicos, quédense conmigo para ver el episodio. No se olviden que el link aquí está en la descripción, o aquí solamente voy a subir un pequeño resumen del episodio. Así que vamos directo a él. Pero, Eso no le dará la ventaja a Kachan de atacar desde el aire, moviéndose con sus explosiones. Supongo que no se va a medir. ¡Date sigue sin cambiar su modo, ¿verdad? ¡Uh! ¡Murocayo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Murocayo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ariba! ¡Ariba! ¡Ariba! ¡Ariba! ¡Ariba! ¡Ariba! ¡Ariba! ¡Ariba! ¡Ariba! la ¡Ariba! ¡Ariba! ¡Ariba! ¡Ariba! ¡Ariba! ¡Ariba! ¡Ariba! ¡Ariba! ¡Ariba! ¡Oh! sin tobacco! el empate! es ¡Oh! oh. oh. oh. oh. Tú en serio. Realmente me agrada estos tipos. Oh, uh ¿Qué -huh. ¿Qué es creo que ahora todo el mundo se está dando cuenta de ello. Poco les ha de faltar para saber que. Que Deku es realmente el... el. siguiente sucesor de Old oh por lo tanto, tienen que superarlo a él, supongo. Testó ya es una amenaza completa. Creo que se lo dije en el episodio antepasado. Que, que este tipo no pueda superar a Umay. Oh Might no significa que... que su hijo tenga que hacerlo. No es porque él es un maldito perdedor, no, puede, no significa que tu te, hijo tenga que hacer lo que él no pudo hacer. Oh, Midori sigue los los dedos los dos Oh, fuck me. Ok, chicos, esto fue episodio 9 de Boku no Hero Academia. Acabamos de tener un episodio muy bueno con el combate de, de Uraraka versus Katchan. Es un combate que, bueno, creo que ya sabíamos cómo iba a terminar. Creo que ya todos nos imaginábamos cuál iba a ser el resultado. Pero Uraraka lo llevó a otro nivel. Uraraka realmente trató de hacer lo imposible y. No lo sé, quizás si hubiera tenido un cuerpo más resistente y lo hubiera hecho. Pero fue su cuerpo el que ya no resistió, a pesar de que su mente y su ideal aún estaban ahí. Ah, fue, fue muy entretenido de ver. Ah, hubo muchos sentimientos involucrados. En especial de Uraraka disculpándose con sus padres por, por no haber logrado lo que ella quería lograr. Es uno de los momentos... Más emotivos que han tenido y soy algo susceptible a ese tipo de cosas Soy muy apegado a mis padres y, y sé lo que es eso siente Así que tener ese tipo de momentos de, en la serie realmente me llega muy fácil Me pasó lo mencionaba que me pasó lo mismo con el primer episodio Cuando la madre de Deku uh, trata de confortarlo al momento de decirle que Que él no tiene ningún, ninguna singularidad, su singularidad no, no es buena O no es suficientemente fuerte para ser un, un héroe hasta que se topa con All Might y esos son, son esos tipos de momentos que llegan quizás un poco tarde en la serie. Pero aún están ahí y son muy buenos. Lo saben construir de una manera muy interesante en, en, en el anime. Y es parte de lo que aumentaba. A pesar de que hay casi 15 o 20 héroes o, o personajes en la serie. Se toman unos cuantos minutos para profundizar en cada uno y darte un una cierta conexión con ese personaje, lo cual se agradece muchísimo y es algo que me gusta muchísimo de Boku no Hero porque conoces tantas historias y tantos personajes, tantas formas de ser diferentes de cada personaje y, y tantos poderes diferentes, inclusive por fin podemos ver el, en la finalización del episodio anterior donde había un empate y ahora tuvimos que al, al ganador de ese empate y, y bueno, fue un muy buen episodio y estoy muy impaciente por el siguiente porque va a ser un, un combate muy bueno O por lo menos eso creo, espero que sea un combate muy bueno, no creo que termine como algo donde alguno de los dos se rinde por, por decisión propia Así que bueno chicos, acompáñenme en el siguiente episodio, no olviden suscribirse al canal si, si hasta ahora han estado disfrutando de este contenido Saben que soy fanático del anime, saben que soy fanático de todo este tipo de animaciones porque me encantan y he vivido toda mi vida con ellos Así que no olviden dejar un like en este video o suscribirse al canal si no lo han hecho. Realmente lo agradecería muchísimo y eso me motiva a hacer todavía más videos. Muchísimas gracias por todo chicos. Soy Luis de Lobo Freak y nos vemos en la siguiente. Bye bye.